Pero qué mierda me mandas Rodrigo, carajo, ya madura mierda, tienes 20 años y sigues con esto, aparte de lo negro que eres, esto le muestras a una chica y se ríe de ti, qué pensaría tu mamá si vieras que haces estas mamadas como estas, eres mi amigo y todo, pero no me mandes más estas mierdas.